Buenas tardes y bienvenidos a Final Boss Project una vez más. Hoy estamos paseando por la calle para preguntar a la gente a ver qué piensa de la salud mental y qué consejo le daría a alguien que lo puede estar pasando mal. ¿Nos acompañáis? Te he pillado, tío, otra vez, otra vez sin darle like al vídeo, sin comentar, sin compartir. ¿A qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Cuando se encuentra mal, ¿en qué piensa para estar un poquito mejor? En encontrarme mejor. Vale, ¿qué frase se aplica? Que mañana será otro día. Vale, y si a alguien que lo estuviera pasando mal, ¿qué le diría para que estuviera un poquito mejor? Que rece, que rece, que piense en Dios. Han dicho todavía. Me <risa> Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. <risa> Dime, eh, cuando tienes un día malo, ¿a qué recurres para intentar estar un poquito mejor? Pues mira, cuando tengo un día malo, eh, recurro a sentarme en un sitio, tranquila, respirar hondo uh, y pensar, venga, tú puedes con todo, para adelante. A medida que pasan los años vas aprendiendo a buscarte un poquito de... Tal de, parte, ¿no? de sí, ah, sí, sí, sí. Entonces, para alguien que lo pueda estar pasando mal, ¿qué consejo le darías para que estuviera un poquito mejor? Bueno, pues que no se preocupase, porque al final todo en esta vida tiene solución y que el estar mal no nos lleva a ningún sitio. Por lo tanto, a cuidarse uno mismo y, y ya está, hay que, hay que mirar por ti, mirar por ti y para adelante. Buenas tardes, ¿qué tal te encuentras? Pues un poco afónica, pero bien. Tipe, Cuando tienes un día malo, a qué recurres o qué frase te dices para estar un poquito mejor? Un poco complicado, ¿eh? pero bueno, hay que motivarse uno mismo y decir yo puedo, tengo que salir y mirar un poco el cielo, aunque esté nublado pero el día tiene que ser guay, entonces te tienes que mentalizar un poco es decir, tiene que ir bien, aunque vaya a regular, pero va a ir bien seguro. Si encuentras a alguien que lo pueda estar pasando mal, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Pues hombre, hay que animar la gente. Pues depende de lo que le suceda, pues le puede decir una cosa u otra. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Está bajo de ánimo? ¿Por qué? Claro, me refiero por eso, para, para animarle de una manera u otra. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien. Cuando tienes un día malo, ¿a qué recurres para estar un poquito mejor? A mi familia, a mi pareja y a mis hijos. Vale, ¿alguna frase que te puedas decir para estar un poquito más animado? ¿Alguna frase que me diga yo? Sí, a ti Pues que, que deje pasar el tiempo. ¿A alguien que lo pueda estar pasando mal, qué consejo le darías para el que estuviera un poquito mejor? Ah, le preguntaría sobre todo si puedo hacer algo para él o para ella. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Dime, si tienes un día malo, ¿a qué recurres, eh, o qué haces o qué frase te dices a ti misma para estar un poquito mejor? Bueno, yo me suelo poner música y bailar. Dime, si alguien que lo pueda estar pasando mal, ¿qué le dirías para que estuviera un poquito mejor? Bueno, yo tengo una frase que no sé si es muy buena o muy mala, pero que piense que hay gente peor que ella. Y que la vida son dos días y hay que disfrutarla.